Estoy esperando a que Tou se prepare eh, Un personaje Yo ya sé por qué este personaje hace motoblocks Porque es incapaz de estar callado Incluso haciendo submarinismo eh, Es un, es todo un personaje eh, ¿Qué tal, Tou? ¿Cómo estás? ¿Listo ya? Hola, amigos de Moto Experiencias Televisión eh, Estoy listo y preparado para salir a toda hostia eh, que no es para tanto hombre! <risa> Voy a hacer un motoblón de cómo hacer un programa en directo desde casa eh, con un ordenador de hierra y una webcam que en el casco. A ver, espera. Que... Este todo es la leche. Te voy a dar un poco más de volumen que no se te oye. Claro, te metes el casco. Y a ver, di algo. Preséntate, Venga. Hola amigos de Experiencias Televisión, pues nada, aquí estamos en el programa piloto en emisiones en directo para todo el mundo y parte de extranjero. Ya estés en Marte, en Júpiter o en Plutón, no te puedes perder este pedazo de emisión que estamos haciendo en directo de los motoblogs. Vale, esto es día. Te, te voy a pasar a ti el, el, el programa porque va... De lo oye, bajo una comisión en negro, uh, oye, lo que haga falta. Ya sabes que aquí los gallegos y los catalanes nos entendemos de puta madre. Bueno, vamos a dejar el tema. No, jodos, no hablemos de política. Lo dejamos en suspenso. Oye, una pregunta. Ahora en serio. Sí, sí, sí, iniciamos. no estarás pasando calor, ¿no? Eh... La verdad es que estoy pasando un calor de putísima madre. Dentro de poco voy a perder dos kilos, pero bueno, todo sea por echarte una mano, chicos. Bueno, puedes abrirte un poquito el casco para que te entre un poco de... Tienes paint loop, ¿no? Tienes paint loop. Así, así no así. se te lo, ve. lo llevo, pero es igual. Voy a acabar como una patata asada dentro de un otro. O sea, que... <risa> bueno, vamos a ver un vídeo que se llama Sangre Motera. Bueno, antes, antes de nada, ¿por qué haces motoblogs? A ver, el tema de por qué hago motovlogs, pues la verdad, eh, si puedo decir tacos, mi puta idea. Eh, un día no es que me levantase y me diera un golpe en la cabeza y dijera, hostia, voy a hacer motovlogs. Eh, no, todo esto empezó hace muchos y muchos y muchos años, allá en la época de los faraones. Eh, yo empecé a hacer vídeos, eh, primero en coche, curiosamente, yo no empecé con el tema de la moto. Empecé a hacer vídeos de salidas y concentraciones de coches deportivos y poco a poco bueno, aquello fue tomando forma y era divertido, los veía en casa se nos enseñaba a la familia, a la mujer con los colegas y tal y bueno, un buen día, pues nada tema de moto coa, ah, una cámara y empezamos a hacer vídeos en moto nada de motoblogs ni nada no llevaba un micro, ni hablaba, ni decía nada hasta que un buen día digo vamos a darle un poco más de, de forma más divertida si hablo tiene que ser mucho, mucho más ameno, ¿no? Incluso para mí y para el resto de gente que lo quiera ver Así que ha sido una evolución Lo de ser motoblogger ha sido una evolución No es que diga, mañana quiero ser como, yo qué sé Como el Majest, como el Royal Jordania, como Joceta Como... Eh, no Ha sido una evolución poco a poco Y no sé hasta dónde llegar Bueno, otra pregunta ¿Tú los preparas o como salga? Eh, tema importante A ver Normalmente eh, suelo tener las ideas medio claras medio claras. Para eso, como buen motoblogger Tengo mi cuadernillo de las ideas Con un bolígrafo de un hotel que choricé no sé dónde Y entonces cuando se me viene una idea a la cabeza Cojo, abro el cuadernillo Y empiezo a escribir aquí pues, mis chorradas No sé si se ve en cámara Pero bueno, ahí voy apuntando yo pues, mis tonterías ¿no? Y entonces bueno me voy haciendo un storyboard de cada motoblog más o menos a grosso modo Para llevarlos medio preparados Pero sí que es verdad que hago mucha, mucha, mucha improvisación Ya, bueno Eso es lo, lo que te va O sea, te sobra improvisación a ti para hacer Muchos te lo digo yo Bueno, eh, vamos a hablar de, de tu canal Hay que hablar de tu canal ¿Por qué hay que pasarse por tu canal? Pues mira, eh, yo os recomendaría que no os paséis por mi canal porque es una puta castaña O sea, así de claro, en mi canal no vais a ver nada más que tonterías mías de mi cabeza Y como yo estoy medio chalao, lo único que vais a intent intentar entender es cómo yo pienso Y las tonterías que hago yo en moto eh, Puedo cubrir un evento, puedo hacer una ruta, podemos salir con colegas Y te lo vas a pasar bien o te lo vas a pasar mal A ver, si te quieres pasar de puta madre un rato, pues te miras un vídeo un rato Y cuando publique otro de aquí dos semanas o tres, pues te lo miras yo realmente te recomiendo que te pases por mi canal, seas quien seas que lo estés viendo. A ver, que no... tampoco estoy para meterme en, en la cárcel, pero bueno. Que es un canal, que intento hacer cosas medio divertidas y cubrir algún que otro dentro. Vale, vale, vale. Bueno, eh, yo recomiendo que os paséis porque es muy divertido. Eh, yo no voy a hablar de motobloggers famosos, pero... Eh, este personaje, que es todo un personaje, está a la altura de cualquiera de los grandes. Eh, le falta un poco más de, de chicha, de pero chichera, bueno. Pero... <risas> si es que, vamos, me, vamos, me vamos, voy a dar un trofeo a mí vamos. mismo. Yo soy el número uno. Gracias, gracias por el trofeo. Gracias. Vamos, sí, el trofeo. Vamos a ver un, un vídeo que se llama Sangre Motera. Háblanos un poco de él. Cuéntanos cómo, cómo sería la idea y de qué va. A ver, del vídeo de sangre motera vais a ver un vídeo de una duración, creo recordar, unos 10 minutos más o menos. Pero en sí lo importante de este vídeo es que, a ver, entre una asociación de gente de Barcelona eh, salió la idea de hacer una donación de sangre eh, con los moteros. Eh, a ver, sangre siempre se necesita. Cuando uno está donando sangre, dices, bueno, me han sacado un litro de sangre. Eso sirve para dos años. No, mentira. La sangre caluca y caduca muy pronto. Y siempre se necesita mucha sangre. Y entonces nos pidieron colaborar a hacer una especie de campaña para intentar atraer el máximo de gente a, a, bueno a donar sangre. En el caso de, de este vídeo, eh, yo tuve una preparación previa toda de publicidad, fuimos a lo que es la central, digamos, de, del banco de sangre de aquí de, de la ciudad de Barcelona, donde se distribuye ya no solo sangre, sino órganos y tejidos a toda España, y bueno, se atendieron muy bien y me impliqué muchísimo en el tema de hacer publicidad, que creo que es muy importante el tema de donar sangre. Cualquier día, cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros amigos, familiares, hijos, hermanos, conocidos, podemos necesitar una transfusión de sangre y nos puede salvar la vida. Y eso era muy importante y por eso me volqué a decir porque muy solidario con este tema a todos los motores. Hay que agradecer a aquel día que fue muy grande. Bueno, ya veis que está un poco loco, pero bueno, su corazoncito también lo tiene. Bueno, eh, tienes un minuto, no sé si llegará, para saludar. Saluda. Hello, uh, good morning uh, ¿Cómo se dice en chino? Si no me acuerdo uh, Bueno, es igual uh, Yukisaki O como se dice en japonés también uh, Sé que me estáis viendo en Japón Sé que me estáis viendo en Madrid Sé que me estáis viendo en Sevilla uh, Todos los que me seguís en el canal Os No os puedo nombrar a todos Pero la verdad es que os quiero un montón Y la verdad es que Sin vosotros <ríe> yo no existiría Como tú es Lou Como persona así, eh, cuidado eh, Que detrás del casco hay una persona, ¿eh? pero bueno, que no, que, soy... que no soy un muñeco, ¿eh? que no tengo una mano metida por el culo que me van moviendo así como al Macario. ¿eh? Pues nada, saludos a todos. Vale, pues vamos a ver tu, tu vídeo y gracias por estar aquí. Es un placer estar contigo y seguramente estaremos más veces. Nos vemos tú y vamos con tu vídeo. ¡Sangre muerto! Bueno, acabamos de hacer un motoblog en directo o en una emisión de Moto Experiencias Televisión Así que gracias Manu, gracias jefe por esta oportunidad y no lo hemos pasado de puta madre La verdad es que se me ha hecho corto no, lo siguiente Así que si te ha gustado este vídeo pues le das al like y si no al dislike, y ya está ¡Hasta luego!